Hola gente de YouTube, ¿cómo les va? Acá estamos con un nuevo video para el canal de Scarpetizón Recitas Parody Y bueno, en este video acá les traigo, digamos. Una nueva video reacción, sí, video reacción a jugadas muy bastante inteligentes de Counter-Strike Global Offensive en lo que fue la IEM Winter de 2021. Con lo cual vamos a estar viendo jugadas de profesionales bastante épicas en las que bueno, voy a estar analizando cada una y digamos que tan inteligente según el título me parece. O qué o tan inteligentes son esas mismas jugadas, por así decirlo Y nada, eh, justamente perdón por la inactividad que tuve en estas últimas semanas Seguro ya saben por qué, seguro ya se los habré dicho antes en, bueno, en, en mi Instagram eh, o en este mismo video pero nada, vamos a tratar de terminar este año de la mejor forma posible. Eh, bueno, está, la está esta video reacción que van a ver ahora. Voy a ver si puedo llegar a subir otro video de Counter Strike eh, Global Offensive. Y vamos a ver eh, si puedo llegar a hacer algún, algún streaming. Quizás siguiendo con la serie de, de Crash Bandicoot de completarlo al 106% como habíamos quedado ya hace, hace un tiempito. Pero nada ya me voy a ir poniendo las pilas con esos temas para finalizar este año de la mejor forma posible, obviamente. Y nada, nos vemos. Eh, los dejo con el video y espero que les guste. ¿Qué va a pasar acá? Bueno, bueno, bueno. Se empieza tranqui, se empieza tranqui y después... Va cada vez más. Van a cada vez... A cosas cada vez más hardcore, a cosas cada vez mejor pensadas. Ese es uno de los mapas de la World Broken Funk, si no me equivoco. Qué buena forma de distraerlos, así el otro los mata por atrás. Muy buena. Espacio. Hace bastante que no juegue ese mapa. ¿Qué? Cuidan bastante bien el site. Ahora este no sé qué va a hacer. No, no tuvo tan buena inque digamos. Así que. La repe, bastante feucha. ¿El humo dónde cayó? Ah, cayó ahí y justo se estaba... O sea, el humo cayó debajo de las escaleras donde cayó el tipo. No, no, no, no, no, no. Lo jodió la granada ahí. ¿eh? La flash. Se le fue el tiempo a la mierda. ¿Qué va a pasar acá? No, no al smoke para que vaya directo a las puertas y ahí los cagan los ETs no le salió tan bien pero bueno no cayó al medio están todos ahí amontonados ah, les hizo un daño importante porque se amontonaron ahí Ahí se muere. Está bueno. Hubiera estado bueno que que le tirasen una molotov. Ahí sí que los iban a cagar definitivamente. Después de la primera granada. No, pero si sí le están tirando flashback con todo y. se estaban tirando flash con todo y. Los sea, no, estaban haciendo mierda. Chance mucha no tenían. No, no. El IQ que se maneja acá es impresionante. La, ma la mayoría no son tanto clutch, son más retakes igual. Bueno, le cayó en la jeta. A ver, no está bien que te vayas. Tenés que ir revisando, caverna. Tipo, no está bien que te vayas directamente a mirar palacio porque puede salir uno de caverna y te puede matar. Si es que había alguien. Y había dos personas. Tan pendiente de eso no estuvo. No, para qué pasó. ¿Qué pasó ahí? No llega a ver. <risa> Ahí había un tipo... Lo, lo vio desde... Lo vio desde cielo el otro tipo. Sí, lo vio desde... Desde justamente... De cielo. spotó y lo vio de reojo. Toma... Esos tiros... Esos headshots épicos. ¿Tienes al chabón atrás? ¿Tienes al chabón ahí? Llega a plantar Lo importante es que llega a plantar Acá se puede llevar el clutch Seguramente se lo lleva Porque no por nada está en la recopilación Bien, bien, bien, bien, bien. Están todos con AVP Uno con acá Pero está medio como amagando Para que no defuse Y esté más pendiente de ese. Sí oh. Creo que no le da el tiempo igual. No, no, no. La timeó bien. Bastante bien timeado eso. Si te matan de última, no le puso un pito. No, perdón. Esa forma de esconderse en los camiones. Bien, bien, bien. más. Bueno. Buena, buena. Medio que lo, lo troleó de cierta forma haciendo lo que escuche el sueño del que está plantando y después sale y lo mata. Eso es una jugada muy buena también. No, no, no. Bueno. Ahora ese solo contra los tres. Los otros deben estar en... Ah, están en Banana. En Banana... Yendo para... para el sitio. Yo pensaba que estaban en... Desde su base, pero no. Están atrás de él, creo. Sí. No sé qué hacía mirando la, la tabú. De... ¿Lo tenés atrás, boludo? Bien, bien, bien, bien, bien, buena, buena, buena, épico. Creo que está en la última igual. Vamos oh, a ver qué pasa acá. Se va poniendo cada vez, mostrando cada vez jugadas más, más mejor pensadas. Empieza con algo simple y después al cada vez más rebuscado. Bien, ahí está El humo ayuda bastante Y así termina Así termina Así termina esto bueno gente, hasta acá llegó el video, espero que les haya gustado, espero que les haya gustado nada, este, el tema este de la videoreacción de las jugadas que vimos y, y todo lo demás en el video que, que acabamos de ver, pero bueno, nada, espero que les haya gustado, no se vayan sin dejar su like acá abajo, compartir los videos con su familia, con sus amigos o con quien quieran, síganme en Instagram que lo tienen abajo en la descripción también o bueno, en la pantalla les va a aparecer. Y nada, vamos a ver si, si en lo que queda del mes de diciembre vamos a voy a intentar volver con todo, volver que veo de traer por lo menos un nuevo video más de Counter Strike al canal y después quizás seguir con un stream eh, antes de que termine el año, como, como para despedir el año un poco también, aparte de seguir con la, con la serie de Crash Bandicoot que habíamos eh, empezado a hacer hasta hace un tiempito. Pero nada, únanse como miembros del canal, ya saben, eh, para acceder a los beneficios que, que trae esta misma membresía, que bueno, los tienen todos en lo que es la página principal del canal, en el botón de unirse. Y nada, si quieren comentar este video, comentenlo en la pestaña de comunidad del canal, ya que los comentarios están desactivados, bueno, de todos mis videos, coméntenlo ahí, en la publicación donde tengo el link a este video. Si son nuevos en el canal, suscríbanse, únanse como miembros del canal, obviamente. Y nada, nos vemos hasta la próxima, cuídense. Bye